Hola Ana, bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por andar por acá, por venir, por visitarme. Muchas gracias. Se le agradece mucho. ¿Cómo ha estado su día? Muy bienvenida. Mis Cazuelas, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a un domingo más A estar acá presente en compañía y bueno, este a pasarla bien ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día? o ¿Qué han hecho de bonito? ¿Y, y mis cazuelas? ¿qué, ¿Qué nos ha preparado ahora? Porque ahora pues el que está con hambre soy yo <ríe> Ahora soy yo, el, el que tiene hambre. Salvadoreño de corazón, bienvenido. Muchas gracias por andar por acá. Se le agradece mucho. Ruta, bienvenida. Tito, Fíjate que mi, mis sus mis no están dice, creciendo. Dice, y ya borré todo el spam. Eh, fíjate que ahora, amiga, eso, eso, eso mismo me he estado yo preguntando, fíjate. Eso mismo yo me he estado preguntando porque, bueno, uno pues, porque yo me he fijado, me he fijado en mi persona también, de que ahora, pues, bueno, vamos a hablar un poquito, un poquito de cada cosa. Ya yo me he estado fijando en eso también, fíjate que anteriormente cuando yo tenía menos, menos, este, amigos acá. Este, como si tenían mis mi videos, pues bueno, podían obtener más vistas, tenía más vistas todavía. Y ahora, imagínate, ahora, pues en un día ni siquiera yo alcanzo a llegar a 100 vistas. Es eh, bastante, bastante raro. Y antes, pues este, eran más pocos los, los suscriptores que tenía, y bueno, y eran, y las vistas, pues bueno, este, en un día, pues yo pasaba más de 100. Eh, es bastante, bastante, bastante raro. A veces pues yo mismo me hago la pregunta. <ríe> oh, no los invito. Ah, bueno, ah, si quieren, pues bueno, podemos ir a caminar también, mi cazuela. <ríe> sí, sí, Ana, es, es muy cierto. Es muy cierto. Fíjate que ahora, pues bueno... En, este, eso pues, eso mismo yo me he estado preguntando y, y lo he estado pues he estado analizando todo eso, pero no llego a la conclusión. Porque yo de igual manera yo he ido, pues, bueno, a muchos, a muchos directos. Este, y bueno, este. Y eso, eso es lo que pasa. Yo voy, voy a muchos también a saber cuál será cuál será este la será la la cosa por ahí, ¿me entiendes? y bueno, pues ahí estamos bastante el Jaco, bienvenido, ¿cómo has estado? muchas gracias por andar por acá se le agradece, Dina, bienvenida Salito bienvenida, muchas gracias por andar por acá, dice, ¿cómo nos está llevando? dice, de paseo dice, a pasear, dice, en la nieve Sí, esos lugares pues bueno son muy bonitos y bueno pues me encanta y bueno pues sí y, y me da mucho gusto de que ustedes también pues bueno puedan disfrutar conmigo por eso más pues bueno los llevo a caminar peinados bienvenido cómo has estado amigo muchas gracias por estar por acá bienvenidos a mi directo y bueno pues si acá bueno este trataremos la manera de crecer juntos vamos a ver si, si vienen más amigos y bueno pues quien puede compartir comparta el directo para que podamos este, atraer a más a más personas para que podamos hacer más amigos porque bueno pues ahora pues traemos esa misión de, de querer de querer apoyar a nuestros amigos de canales pequeños aunque el mío no es grande me entiende pero bueno este mi misión pues es siempre pues complacer a nuestra audiencia y también pues bueno este poder apoyarlos con un poquito un empujoncito pues no cae nada mal y entre todo pues bueno a, lo lograremos ese propósito esa meta permítame vamos a hacer un poco más grande esta cosa Sí, Ana mi bella eso eso está está complicada la cosa yo me he hecho la pregunta de todo eso pero no he podido llegar a la conclusión sobre qué es lo que está pasando porque a veces pues a veces entre más uno apoya a veces pues como si más menos audiencia como si le llega <ríe> Dina bienvenida muchas gracias por estar por acá en la cocina con flor y bienvenida muchas gracias por andar por acá muchas gracias y bueno pues ahí déjenme su manita por si, si gustan dejarme esa manita y ahora pues bueno vamos ahí a a apoyar a nuestros amigos para que juntos pues bueno podamos crecer ahora pues bueno pude hacer el directo un poco más temprano ya que bueno pues los domingos pues a veces no puedo hacerlo temprano pero por eso pues bueno no cociné el día de ahora este ahorita temprano para poder compartir un rato con ustedes Mariela bienvenida amiga ¿Cómo ha estado muchas gracias por andar por acá se le agradece mucho Ahí saluden a Mariela. Ahí saluden a Mariela y también a mis cazuelas, a peinados, vayan con él también. Y bueno, este, vamos ahí siempre pues, este, oh, muchas gracias Ana mi bella, muchas gracias. Y como les comento, pues bueno, pueden compartir ahí, quien pueda compartir el directo para que más amigos puedan venir, para que podamos crecer todos juntos. para que podamos crecer y bueno esa es la misión siempre de de querer lograr metas para nuestros amigos de, de canales pequeños como les comento también pues bueno el mío está pequeño pero bueno yo quiero aportar un poco un poco de todo lo que ustedes hacen por mí también porque gracias a ustedes pues bueno yo he podido llegar a lograr a tener todos esos amigos y bueno pues este porque sin ustedes pues yo no pudiera tampoco lograr lograr metas y también pues bueno poder llegar acá donde voy ahorita Mayre eh, Mayre bienvenida amiga cómo ha estado cómo ha estado buenas tardes Dora Alarcón bienvenida amiga muchas gracias por andar por acá cómo ha estado su domingo se le agradece mucho su visita. Muchas gracias. Y bueno pues. Y a pasarla bien. Se ha dicho. Ahí saluden a nuestra amiga. Dora Alarcón. Vayan con ella. Quienes no la tienen. Ahí pues bueno. Este también. Quienes no están ahí. Con nuestro amigo Rolando. Bienvenido. Muchas gracias. Por estar por acá. Se le agradece mucho. Vayan ahí también. Con Gleu. Con Gleu, Quienes no lo tienen. Pasen. Salúdense. Y bueno. Este... De eso se trata, siempre pues a pasarla bien, a apoyarlos. y Digo, lo importante es estar vivo y seguir con salud. Eso es lo importante, muy bien, muy bien, amiga. Y eso pues usted ha dicho lo correcto. Bien. Eso es, lo, eso es, lo, es lo, lo importante. No hay nada mejor que la salud. Oh, muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Y sí, pues este eso pues bueno, eso es, es importante también para la recomendación. Así es como recomiendan pues este recomienda YouTube este los los videos según pues bueno, este son las vistas y los deditos también, eso pues bueno, este cuentan cuentan mucho. Y según pues bueno, cuántos deditos hay arriba, así así son las recomendaciones. Ahí saluden a nuestro amigo Peljaco. Él, pues bueno, es un payaso maravilla. A él le gusta, pues bueno, este, alegrar a los niños. Y bueno, este, y acá eres muy bienvenido, amigo Peljaco. Muchas gracias por estar por acá. Se te agradece mucho. Ana Vlogs, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Ahí vayan con nuestra amiga Ana Vlogs. Quienes no la tienen, se la recomiendo como una gran amiga también como todos ustedes. Muchas gracias amigo Rolando, se le agradece mucho y así es como bueno pues vamos a traer a más personas para que puedan este, para que puedan estar por acá acompañándonos y para que juntos pues todos podamos llevarnos esa, esos amigos, eso es muy bonito siempre, yo a veces pues yo no les digo mira ya compartí, pero sí pues bueno este, a mí me gusta también compartir para que nuestros amigos pues también este, les llegue más más amigos y también pues bueno puedan obtener esas horas que, que muchos pues bueno necesitan porque yo sé yo sé que es pasar por eso necesitar esa, esas horas y llegar a esa meta que bueno pues es muy costoso cuesta mucho pero como decimos pues bueno el esfuerzo pues el esfuerzo pues si uno no se lo propone no logra metas y lo importante pues bueno pues Vamos a lograr esa meta y que sí, pues, todos juntos, pues, llegaremos. Sí, amiga, muchas gracias, muchas gracias. Y, y sí, pues, bueno, este, vamos a esa, a esa misión. Hola, El Salvador, buenas ideas. Muchas gracias por estar por acá, se le agradece mucho. Y bueno, pues vamos ahí, pues este ahorita, pues bueno, llevamos ya 16 personas en línea. Vamos ahí, pues bueno, este, a empezar, a, este, a hacer una, a hacer pues esa promoción, a recomendar a, a esos canales pequeños y también grandes, también. Acá eran son muy bienvenidos, son muy bienvenidos. Y bueno, pues sí, hacer esa promoción, se ha dicho. Ahí, pues bueno, vamos a empezar, vamos ahí con nuestro amigo Peinados a Nuestro amigo Peinados por Leonel, así es amigos, vayan con él. Quienes no lo tienen, pasen con él, apóyenlo y bueno, este siéntanse libres, siéntanse en casa y bueno, pues de acá nadie los va a correr. Vamos a ver a nuestro amigo pues Peinados, a ver cuántos amigos le llegan. Ahí vayan con él. XX, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenidos a este directo. Y bueno, este de eso se trata, amigos. Vamos ahí a echarnos la manita unos con otros. Y bueno, pues y esa es la misión. Eh, y también, pues, bueno, este viendo videos también. Eso, eso es lo importante también. Ahí pues es donde están las mejores ideas. Porque todos, pues bueno, este, tenemos ideas diferentes y bueno, y, y lo importante, pues es. Y lo importante, pues, es agarrar un poco de, de esas ideas que nuestros amigos comparten. Ahí vayan con nuestra amiga Mariela TV. Quienes no la tienen, pasen con ella. Felicidades, amiga, por su milagro. Y bueno, pues, si veo, pues, que ya bastante arriba. Y bueno, pues felicidades y eso es lo importante, me da mucho gusto. A mí me da mucha alegría cuando veo a nuestros amigos que, bueno, pues que van logrando meta, van sobrepasando. Y, y eso, pues, me da mucha alegría. Porque yo sé, pues, que eso, pues, no es fácil, cuesta bastante. Pero, y como les comento, pues, siempre, pues, el esfuerzo, pues, vale la pena y hay que hacerlo valer ahí vayan con nuestro amigo Rolando quienes no lo tienen quienes no están con él pasen con él él pues bueno pues apoya mucho y eso pues es lo y eso es lo importante así es como podemos crecer amigos este, fácilmente porque si no tenemos ese apoyo pues bueno este, los vamos quedando abajo amigos y bueno este, y lo importante pues es, es este son las vistas para nuestros videos y Néstor El Chido, bienvenido amigo muchas gracias, allí pasen con Néstor El Chido también, pasen, no tengan pena, siéntanse en casa, vayan ahí también con El Salvador Nuevas Ideas, pasen, salúdenlo y bueno, este, llévenle allí pues bueno, este, ahí un abrazo, como desea, como ustedes lo reconozcan mejor, Como ustedes lo reconozcan mejor. Pero lo importante pues es que bueno se sientan en casa. Wendy, bienvenida amiga. Muchas gracias. Lanta bienvenida. Muchas gracias. Rosa Padilla bienvenida amiga. Y saluden a nuestra amiga Rosa Padilla. Ella pues bueno tiene su canal pequeño. Su canal pequeño por el momento todavía. Yo creo. Porque bueno estos días yo entré. Estuve viéndole sus videos y bueno, pues vi de, pues que eran pocos los que tiene. Vamos a chequearle cuántos amigos tiene nuestra amiga. Vamos a ver. Bueno, tiene 155. Ahí, pues bueno, que bien están con nuestra amiga este Rosa Padillas, vayan con ella para que bueno, pues le den un reempujoncito un reempojóncito y bueno pues si ella pues bueno pueda, pueda crecer también y que se sienta apoyada por nosotros, por todos nosotros. Los invito a que puedan pasar con ella, para que ella pues bueno pueda crecer y se sienta pues apoyada y sí pues bueno este y para eso estamos. René López, bienvenido amigo, muchas gracias por estar por acá en este directo, se le agradece mucho y bueno pues si vamos ahí pues a crecer todos juntos Oh muchas gracias Quesada, gracias, gracias, muy bienvenido, ahí saluden a Quesada, quienes no lo tienen pasen con él, con Delia también pasen, salúdense No tengan pena, siéntanse en casa, siéntanse en casa el Salvador Siguiente Destino. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí saluden al Siguiente Destino. Quienes no lo tienen. Pasen. Pasen. No tengan pena. Salúdense. Saben que bueno. Es un domingo especial. Para ser amigos. Hacer esas amistades. Y bueno pues. Y como decimos siempre. Que queremos. Pues bueno. Amigos. Amigos fieles. Amigos sinceros. Aunque es difícil. Siempre pues. Es difícil. De que bueno. Este. Que comenten siempre. En los videos que subimos, pero bueno, lo importante, pues, este... Porque yo sé que siempre, pues, todos, pues, tenemos ese, ese deber y, y derecho, pues, de trabajar. Y, y a veces, pues, bueno, no queda tiempo. De eso de eso yo lo entiendo y creo, pues, que todos lo entendemos. Y, pero yo me he fijado en muchos que, bueno, se no porque, bueno, no les veo uno los videos. Pero sí, pues, este... No, siempre, pues, hay, hay, hay el tiempo, pues, ahí este, suficiente, pero sí, pues, este... Cuando se puede, pues, ya saben, siempre pues estamos por ahí. Y ahí andamos. Ahí andamos siempre activos. El Pablín, bienvenido. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por andar por acá. Y saluden a Pablín. A Pau Rosa. Bienvenida, amiga. Muchas gracias. Ahí saluden. Saluden. Vayan ahí con Mariela TV. Quienes no la tienen, pasen. Vayan ahí también con Wendy. Salúdenla y bueno, pues ahí eh, saluden también a nuestra amiga la usurpadora, quienes no la tienen, pasen, salúdenla, amigos. Y bueno, pues ya saben que bueno, es un domingo un domingo especial para apoyar a nuestros amigos de canales pequeños. Sayas, bienvenida, muchas gracias por andar por acá, se le agradece muchísimo. Corazón, bienvenido, muchas gracias por andar por acá y saluden a nuestro amigo el corazón. Corazón del. Corazón fresa. Quienes no lo tienen, pasen, salúdense y salúdenlo. Y bueno, siéntanse en casa. Siéntanse en casa que bueno, pues de acá, pues a nadie vamos a correr. Y también, pues, este, como les he comentado, pues bueno, que se sienta se deben de sentir muy bien acá pues bueno no hay restricciones como les he comentado solo solo vayan vayan no tengan pena siéntanse en casa <risa> Ahí vayan con nuestro amigo también, con, con Ernest también, quienes no lo tienen. Aquí sigo, dice, muchas gracias. Así ah, es, amigos, y bueno, a todos los que visito, dice, dejo mi corazón y manita, dice, dejo to, de todo, con todo cariño también, dice, qué bueno, qué bueno, y sí, pues bueno, esas manitas son las manitas amigas. Esas manitas, pues bueno, todo youtuber a todo youtuber, pues bueno, pues le gustan esas manitas. Uno, pues bueno, se, se encariña de todas esas manitas. Ahí vayan con nuestra amiga Elsa démosle ese empujoncito ese empujoncito que bueno pues ahí ya le falta un poco para llegar a su meta eh, vamos a estar haciendo así directos también este directos allá este a lo que bueno ya le faltan Le vienen faltando pocos para su milagro vamos a irlos promocionando a que puedan llegar este a su a su meta Los vamos a dedicar a a dedicar a hacer, a hacer directos así este para poderlos este llegar a, a esa meta para que ellos pues bueno, pues se sientan se sientan con ese apoyo de que sí pues este nosotros también pues estamos estamos trabajando en eso para poder llegar con esas metas y bueno, pues y como les he comentado siempre que una comunidad unida pues bueno, pues se trabaja mejor y también pues este ese apoyo pues allí está siempre este para poderlo siempre a darle ese abrigo que necesitamos yasmin dice exis blog te dejé hoy una flor qué bonito y bueno pues allí dejándose esa flor dejándose ese abrazo vayan allí con nuestra amiga exis también quienes nos la tienen Yo entiendo Pollo Salvadoreña, Bienvenido, bienvenida ¿Cómo has estado? M Esmeralda, hola Bienvenida amiga, ¿cómo has estado? Muchas gracias Muchas gracias por estar acá en este directo Se le agradece mucho Feliz domingo Lina en tu cocina, bienvenida amiga Muchas gracias Dice buenas tardes por la mañana Mira el, el video de la de la pasta qué delicia dice sí pero bueno este a saber qué le pasó a la cámara me entiende pero bueno pues al final pues quedó grabando así como si lo había puesto este como si había grabado con el teléfono así este vertical quedó bastante raro pues que yo me sorprendí al final <ríe> Oh, muchas gracias, muchas gracias. Vayan ahí con nuestra amiga Yasmín. Démosle un empujoncito también. Vamos a ver con nuestra amiga Yasmín. Cuántos amiguitos, cuántos amiguitos tiene. Tiene 700 702. Así es, amigos Vayan con ella. Démosle un empujoncito. Ella pues bueno, este vayan ahí a ver su último video que subió hace tres horas. Hace tres horas y bueno, pues vayan. denle ese empujoncito y saben pues de que esas vistas en los videos son muy importantes. Las vistas en los videos son muy, pero muy importantes. Así que bueno, pues los invito ahí a ver esos videitos también. Ahí también pues pasen con, con Catracho 77. Y... Denle ahí un empujón también. <ríe> Solo que no lo vayan a votar también. Los debo esto. Estoy dice, comprando, hice comida para, para la semana. Termina ahora, esto pues bueno se sigue. Esto se seguirá y bueno, pues ahí andaremos. Igualmente, Moni, igualmente, cuídate mucho también. Cuídate también, amiga Bella arriba. Muchas gracias por, por haber estado por acá y bueno, pues estás en. Has escogido pues, un buen lugar para poder hacerte tus amigos. Muchas gracias. Aztecas, bienvenido amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Eres muy bienvenido amigo. así es amigos y sí, qué bueno qué bueno espero pues que todos los amigos pues bueno hayamos que todos hayan podido conseguir allí este hacer nuevas amistades son cosas pues que bueno pues que todos pues buscamos esas nuevas amistades tener amigos nuevos porque de los viejos amigos pues son pocos los que a veces pues todavía siguen existiendo Ya sabe, amigo Willis, estamos a la orden y bueno, pues ahí andaremos, amigo. Aunque a veces pues bueno, no no puedo ir a acompañarte a tus directos, pero bueno, este, pero ahí andaremos. Porque a veces pues bueno, este, yo no puedo ir a los directos, pero sí pues este voy a ver sus videos que bueno, este, los videos también necesitan necesitan tener muchas vistas también. Necesitan de esa vista porque los directos pues bueno son buenos nada más pues para tener las horas, para poder tener las horas. Y bueno, y para lo que ya este hemos monetizado, pues lo hacemos pues para dedicarle tiempo a nuestra a nuestra comunidad, para poder apoyar a nuestra comunidad y también pues bueno, pues para poderles ayudar a alguna a contestar algunas ciertas dudas que tengan también. Eso pues es lo que bueno, nosotros hacemos, este darles un, un consejo pues como pues para poder guiarlos pues, y hacer el eh, caminar en lo correcto hay ciertas cosas pues que bueno pues que la plataforma no lo no lo permite y hay cosas que sí pero bueno este ahí estamos amigos y siempre pues en alguna duda pues ahí estamos siempre pues para responderla eh, como les comento pues los directos pues bueno son para hacer las horas y y uno pues bueno que tiene que tiene esto monetizado ya este bueno los los encargamos de poderlas ayudar pues para que puedan pues este eh, poder pues hacer su pregunta y nosotros pues bueno se las contestamos y, y ahí vamos amigos hay muchas muchas cosas de que sí pues bueno este podemos ahí también dar la solución bueno pues amigos ha sido un gusto pues haber estado acá con ustedes y bueno y gracias a todos ustedes por haber estado también acá. Se les agradece y bueno pues los vemos pronto en el próximo video amigos. Cuídense mucho que tengan todos todo pues una feliz tarde. Bye bye amigo.